¡Ay, ah, mentiroso, weón, mentiroso No puedo más No puedo más Hola, amigos somos? míos Yo soy Laura Tobón Y nosotros somos Sin, <risa> Sin control no me emoción No, no, no Nosotros no, no, no, no, no, no, no. <risa> no, somos arena. Bueno, vamos a contar trata la actividad de hoy, cada uno de nosotros escribió 10 frases, o sea, 10 datos curiosos, sí. lo vamos a poner en un sombrerito, cada uno va a sacar un dato curioso y si por ejemplo Tatán dice, ay, esta es Valeja, y no eres tú, pastelazo Pero un Tatán. segundo, ¿y por la letra? ¿Se puede reconocer por la letra, verdad? No, porque tú, ¿tú conoces la letra del Mindo, ¿sí? Conozco la de Maleja también. Y la, la tuya va a ser bacana. Bueno, te ves, te ves no, te meto una cosa, que saque y lo entrega ahí y la otra persona lo lea. Sí, ¿no? Eso, Perfecto. sí. Que sí, saque sí. con los ojos cerrados. Sí, para sí, que sabemos, no vea. Uh -huh. Exacto. Listo eso. Bien. Listo. Muy bien pensado. Listo. ¡Vámonos! ¡Marro! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Cuidado, Cuidado que es de lupe. <ríe> Ay, es de, de lupe. No, marica, que comience por allá, sac Soy que no es un máximo. O Esa palabra es eh, muy... Eso sería entre mal. una de las dos mujeres o Mindiva, o sea, ¿no? <risa> ¿No puede ser mío? No. no. <risa> o sea, tampoco de, de, de Mindo, sino que de Mindiva tal vez. Yo diría eso es muy de <risa> ¡Eh! ¡Me gusta! <risa> sí, yo lo tenía clarísimo también. también. Marica, ¿por, también. ¿por qué? No es que Marica es tan fácil, huevón. <risa> <risa> yo te arremé cosas en la cara, huevón. <risa> bueno, digo yo, digo yo. Antigo yo. No me no gusta tanto el maquillar. Ah. Vale. ¿eh? ¡Oh, oh, ¡Ah, yeah! yeah! <risa> ¡Tan, Yo coloqué súper elaborada huevo, ¿no? No, yo también, par. Tengo nervios. Yo estoy seguro que voy a ser el primero en el poste. Voy a <risa> quitar el saco. Me arrestaron cinco veces. ¡Ah, no! ¡Cállate, muy lógico! Baila, ¡Sí! Se mira, mira! ¡Ah! ¡Se luce! Mire, yo no, te lo no, pero no me puedes echar ahí en, la, en el agua. Bueno, <risa> no, no, pues venga, <risa> te arrestaron cinco veces. Sí, pero. En un tapito por ahí. ¡Oh yo my paño, god! Paño, paño. Con razón huiste. Ah, ¡Qué los burro! Gasto mucho dinero comiendo rico. Ese es el El María Mareja. Ese es el Mindo. Sí. Sí. El único ojo y yo, pues. <risa> Ay, no, marica, ¿por qué? Weón? Un papel chiquito. No, yo cojo papeles densos, yo no los cojo. Ay, me asusto. Un león con moto. Ah, muy fácil. Hasta la costa. qué dices? ¿A ah, Tatá? Desde Cali hasta la costa. Tata. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! dale ¡No! ¡No! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Sí, ¿Por qué tan imbécil? O sea, yo ya sabía que me iba a pasar una huevonada. Yo, yo, la única, maricas, es que yo me gano honesta. En esta. Yo también, sí, okay. Bueno, siguiente. Seguimos con Zack. Zack sacó una que dice, me decían lechona en el colegio. ¿Lechona? Me decían lechona en el colegio. Bueno, no no creo que fuera el mismo. ¿Qué? vi? que sí, no no no creo que fueras tú eres pues, quién es lechona o sea eso, eso refiere a la comida uh -huh. no el mío ¿Te ya lechona por qué no sé. Y los, niños, los niños malos del colegio me decían lechona. Sí, arrepintiendo y que era no, pues no me comía todo. la lechona, güey. Güey, <risa> <¿fue risa> puta ¿la lechona? ¿La lechona? Yo me hubiera comido la, la lechona, venga. ¿Cómo de pasar a lechona? Me dice la lechona en la búsqueda. ¿Quién, ¿Quién se lo da? ¿Yo se lo doy? Claro. ¿Están listos para esto? Sí. Uno así, coja papita.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 Uy, oh. mami. Uy, mami. Oh. mami. No pasó nada amores, solo se recorrió todo, pero ¿Foto? todo... ¡Ay, ni esa foto! Sí, sí, sí, sí, sí, <ríe> toma una foto, toma una foto, por favor! ¡Lindo! una foto en el celular! ¡Tomo una foto con una foto con el celular! Sí, el ¿Lindo? Sí. ¡Ah! Quedas, uf, uf. <risa> Cualquiera no puede ver sin música. ¿Ya le toca Maleja? Sí, vale. Ya, ya es tocar. hora. He claro. he hecho, no sé he ¿Me deja yo se la echo? Claro. Ya la echo, Esta mañana escucho. En mi casa hay un parlante todos los rincones de mi casa hay un parlante, el mindo. No, mire, que tiene más plata de todos. ¿Viste? Era la gracia, yo, güey. Bien, bien, bien. Se salvó, molesto. No, güey, puta. Ya me llega un momento que no es gracioso, güey. Me gusta el número 5. Catán. Sí. Ay, no. Muy bien. A ver, saca. ¿Cuántas lleva? No, sí, no, sí. lleva ah, una, no lleva una, lleva una. En puate, todos en puate, menos dos. te vas a ir sin No, no, no. Se le echa la otra Esta, esta agüita está marra. Yo le no que una cremita. Otra está noche mole chamola, pucha la cremita. Amor? Una cremita. Sí, me memoria. Aquí. Una vez gasté dos millones de pesos en una botella de champán. Y me Ay. dolió. Y me dolió. <ríe> ¡Ah! ¿No de champán? ¿Quién acá le gusta el champán? Yo le digo que fue, el, fue puta. No, dolió. Sí dolió, o no. Dolió, no. no, no, no. Por, favor, mío, por favor, Dios mío. ¿Cuántos papelitos quedan? Que Ahí me no tiene como el concepto del traqueto. <risa> el de la música, los bandados. Ah, no, no, no, me encantan los caballos. <risa> sí, manica, que... no. Así no puede ser. Voy a decir decirte la primera parte. Me levanto 30 veces en la noche. No No. ¿No? No. ¿No? ¿Tú no. no eras Yo creí que vos. Yo creí vos misma. No. No a mirar si Macarenita está respirando pero, pero él me dijo que me daba mucho Sí, él pero también 3 tres, no, no tres, tres, tres, tres. Tres veces, no 30 <risa> Lauri, no puede serlo no. no puede ser Uf, bueno, a No, ya no echen más espuma Ahí hay un resto de sí, espuma no, ya hay. ¡Bravo! ¿Por qué, ¿Por qué no me tanto? Siempre voy a perder con maleja, me ha tocado todas maleja Pero <risa> sí, es muy interesante Así Y sí, que ya pasamos no puedo <risa> más, no puedo más. Eh, seis países. Sac. Uh, Ay, <risa> sí que eh, me duele el estómago. Faltan muchos papeles, alguien le está metiendo más Ay, papeles no, esto, a esto? esto está muy largo. No, sí, gusta. ¿Te gusta? Espérate sí. que te den otro pastelazo. ¿Qué <risa> quieres hasta que manejar, Hasta que me tenga luz. una canción de reggaetón. Creo que está entre Zack y el Mindo. Y Mindo. Ah, <risa> <¡No! risa> ¿Sí? no, ya ya le, le doy yo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! Ay, no marica siento, ya, ya listo, esto fue todo para este canal <risa> feliz, es super no, man. El último tú, el último tú, dale No, el último hasta que caiga uno, listo ¿Cómo haces hasta, hasta que caiga, caiga uno? Hasta que luego caer otro Uy, fue madre bebé, te di con toda sorry Sí, ah. ¿eh? ya dos. Con dos Las primeras palabras que me dicen es Yo creí que eras alto, que eras más alto Uf igual oh, vale. Yo creo que fue... ¡Tadá! Cuando tomo traguito me pongo cariñosa Opa, oh. traigan guardo para esta mesa O cariñoso O cariñoso, bueno... Uh, me imagino que... aquí termino con A, sería entre Maleja o y cariñoso. Laura Oh, sí. Bueno, um, yo le voy a poner. Eso, ¿Es, el, ¿Es el abstracto de cuando tomo y me abren las patas? <risa> <risa> Algo así. La carne con cerveza, <risa> creo que sí. Laura. <risa> ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Ah, yo no. <risa> no. no. no. Bueno, eso fue buenísima. Eso, eso <risa> me <risa> indiva, ¿no? Es un diablo, weón, es un diablo, una cara. Ay, fijo, voy a perder. No, pero no es eche el autosal. sal. Soy sí, psicólogo. Pues, puta. Fue puta. ¿Quién no es Yo sé que tú no eres psicólogo. Yo soy psicólogo. Soy psicólogo. Maleja no es psicólogo. ¿Dónde queda? Este man fue contador. ¿Es que psicólogo? Es que contador, no me sé es que era contador, Marica. Este señor trabajaba en un banco. ¿Como psicólogo? ¿Pero psicólogo? Claro. Zack, tú eres. ¿Qué? un criminal. Ah. Homeless. Tú eres un ilegal. ¿Tú eres un psicólogo Render. también? No sé. ¿Bebé, tú eres psicóloga? Ya, Laura, por favor, ya. Bueno, yo creo que Zack. lo siento. Sí, sé. ¿Lo eres? Sí. ¡Ay, qué Dios mío! ¿Otra vez yo? Sí. O que no es el minto y va a moler todo al revés. Leer, vale ¿Sí? Vale. ¿No? ¿No? ¿El mito? ¡No, no, no! el mindo? no no perdió ¿Quién dijo eso? ¡Ay, mentiroso, huevón, mentiroso ¿Qué? ¡Ay, mentiroso, weón! ¡Mentiroso! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! Se que dijo, no, ya, en esa parte del a de necesitar con todo. ¡Ay, con amor! No, eso fue... No, eso fue ter... no le hiciste nada, pero bueno. A ver. ¡Ay, no, qué risa! Pero, ¿las gafas o las gafas de sol? Las gafas. Las gafas. Pero es que el mindo también le gustan mucho las gafas. Pero esa palabra de muero es como... O sea, cabrón, uno diga... gafas. por las gafas. Me muero por las gafas. muero por la... No, no, no. No, no, no. No, no, no. ni me sale. muero por las gafas. Ya lo sé Me muero por la cara <risa> Eso... Oh, mm, Ese fue el Mindo Ya listo, ya, ya, sí No puedo salir de la casa sin mi agenda Eso está entre Tacan y Maleja porque ellos son están agendados ¿Cómo así? Yo también cargo mi agenda para repa Pero otra generación porque te hace con notitas, para estas maricas Dices que amor, hay uno que usa el 5 <risa> Ya Ay, está que la definitiva Escatúrale. Qué ayúdame Míranos. Míranos. Mi la carita aquí. Pero bueno, que esa tenemos el 50-50 y 50 de quién quiere ser millonario. Está aquí, ¿sí okay. o no, qué? Claro no que está ahí. Y aquí. Tatán. ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! Wait, wait, un Cierta la mío, ¿sí? Ay, puta. Quieto quita la, la mano, no, la, el busito, el busito ah. el busito, el busito ah. ah. nooo ay nooo <risa> aquí está aquí está, aquí está ay, ay la pantalonetica <risa> aquí está enfrente, frente, aquí está el frente rasuremos el pelo rasuremos el pelo vengan, lo estoy quitando no Ay, nene, no, no, hasta no? en el bracket le quedó, <risa> quítenle eso Ay, mi amor, todo va a estar bien Ay, que estaba tan fácil, güey estaba tan fácil? <risa> Pero no, no estaba fácil, güey, yo no puedo dar ni mi agenda Yo Pero tampoco, no yo respuesta. también vivo con mi agenda para arriba y para abajo Bueno, amores, este fue nuestro video eh, No nos conocemos también de lo, pues Yo de sí, yo por que nosotros que manejar casi papi Todos los días nos conocemos más Bueno, espero que les haya gustado este video Video, en mi canal de YouTube Suscríbanse ya mismo a la cuenta de todos Parceros, Mindo, Zach Zach Morris Zach Morris. Condoler uh -huh. Bueno, los queremos mucho Besos oh, no. hey, hey, hey. Esto wow. es sin control sí, Esto es sin, Esto control. Es sin con control ¿Podemos hacer Esto una fallita okay, una, al okay. una frente del televisor? Okay. Buscando el control <risa> <risa> <risa> okay, okay, Esto es sin no, control <risa>